¿Qué, ¿cuál es ¿Mi secreto? Disciplina ¡Uh! Me levanto todos los días ¡La quinientos, 550! Presión, E.P. 7, días. ¡Con peso! Apretando, boludo, ¡20 minutos Tabletcha, siete claras de huevo Y cinco ramas de... No, no, no Juan Nos referíamos a cuál es tu secreto para tener tantos perros ¡Ah! Es porque soy Laika Member Con la membresía de Laika Tengo el 15% de descuento En lo que ellos necesitan todo el año Laika Member La membresía que te da el 15% de descuento En todos los productos y servicios para tus mascotas Durante un año sin condiciones